Muy buenas a todos aquí en un nuevo video en el que en esta ocasión les traigo una noticia que estaba viendo en el blog oficial de, de Whatsapp Si quieren les dejo en la enlace de en la descripción para que lo revisen ustedes mismos Y lo que pasa es que el 26 de febrero se subió esta noticia, ya sé estoy un poco atrasado Pero se subió esta noticia y no la había visto Y lo que pasa es que ya... Ya tienen muchos usuarios, los tienen un millón de, usu de, de usuarios en Whatsapp Y no, eso quiere decir que uno de cada siete personas de todo el mundo ya usan Whatsapp Así que ya son demasiados no, esta, esta noticia no es tan buena que digamos, no es como la otra que les decía que era totalmente gratis En esta ocasión Whatsapp le va a dejar de dar servicio a, a algunos celulares que ya son muy antiguitos. Esto le, les va a afectar a los que no tienen celulares eh, nuevos ni, ni tan nuevos Pero um, ahorita están usando bien el Whatsapp Ahorita ya no les va a llegar las... O sea, ya no les va a dar servicio Whatsapp Ya no les van a llegar los mensajes Ya no van a poder enviar mensajes Y no sé la verdad si a partir de ahora Ya ni siquiera van a poder instalar el Whatsapp No estoy muy bien seguro Pero en el blog oficial eh, Dijeron que a finales del 2016 les van a dejar de dar servicio a, a, a unos cuantos modelos que tengo aquí apuntados Porque ya llevan, ya han cumplido en, este, en esa semana del 26 de febrero Los 7 años los siete años de servicio lo, desde que iniciaron Y pues dicen que hay que actualizarse y que ya le van a aumentar unas cosas más al WhatsApp Y no va a poder funcionar con esos, esos sistemas operativos que van a descontinuar y por eso los van a de descontinuar a partir de ahora antes de poder subir lo que ya no va lo nuevo que van a poner. No sé exactamente, hay rumores, ahorita les cuento. Y los y los celulares que ya no van a tener WhatsApp, bueno, que ya se los van a descontinuar, vienen siendo los BlackBerry, incluyendo el BlackBerry 10. Vienen siendo los Nokia S4, S40, Nokia Symbian S60. Los Android que tienen Android 2.1 y, y Android 2.2, si son nuevos no se preocupen, porque esos ya vienen con Android 4.4, 5.1, en adelante. Los Windows Phone que tienen Windows 7.1, todos los Windows Phone que tengan 7.1, así que si tienen un Windows Phone que tiene 7.1, intenten actualizar a 8.1 o a 10, que... que no sé, porque ya no van a recibir WhatsApp en, siete en los Windows Phone 7.1 sí, Lo que sí no me gusta mucho es que algunas muchas personas que yo conozco Tienen todavía Android, lo que es 2.1 y 2.2 Y pues lamento porque se tienen que actualizar a otro Android Que no, que no sea tan antiguo para que puedan tener el WhatsApp mm, Lo que les digo que les van a agregar a WhatsApp No estoy bien seguro, son rumores de la gente Ya saben que los rumores... A veces son verdaderos, a veces no. Pero lo que probablemente le van a agregar a WhatsApp es es WhatsApp es este las videollamadas, las videollamadas. Mmm, como ustedes saben ya agregaron las llamadas en sí, han funcionado bastante bien. Algunos algunas veces como que se oye retrasada la voz, pero han, han funcionado bastante bien. Pero las videollamadas son las nuevas, van a, se supone que van a agregar las videollamadas, esos son rumores, no estoy diciéndoles que oficialmente ya las van a agregar Pero la verdad no sé, no, no entiendo la, eh, por qué descontinuaron a, los, a, a estos celulares que les acabo de decir Les dejaré la lista por si no me entendieron, les dejaré la lista de los celulares que descontinuaron en la descripción del video Y bueno, esto creo que es todo, sin nada más que decir me despido de, les invito a que compartan este video para que todos sus amigos se enteren Ya sé que a lo mejor la mayoría de ustedes Tiene un celular bastante avanzado Pero compartan este video para que los que no tienen celulares avanzados Se enteren Y esto sería todo Hasta luego Bye bye No se olviden de cine